Saludos para todos y bienvenidos a la información Reacciones al discurso pronunciado por el mandatario de los eslavos en las últimas horas Frente a un mundo de cambios y desorden, las relaciones entre Rusia y China han mantenido el impulso de un desarrollo vigoroso Su-24 es derribado por un MiG-31BM con misil de crucero Nuevo informe del Ministerio de la Defensa eslava y la información sobre los últimos acontecimientos en Sebastopol, que recibió una arremetida con drones de la AF. <muchas> Estados Unidos da el visto bueno para la fabricación de misiles hipersónicos tácticos y de crucero, tras ensayos catalogados como exitosos por parte del Pentágono. <muchas> Ministerio de la Defensa eslava dice que han culminado con éxito la movilización parcial en todo el país. <muchas> Se ha conocido la respuesta del gobierno del norte frente a las advertencias de Rusia de echar abajo los satélites de Elon Musk. <muchas> presidente de Ucrania lanza dura advertencia a las fuerzas del Kremlin. Francia y Alemania podrían tomar represalias contra el norte por competencia ideal según político. Corea del Norte lanza misiles balísticos en las últimas horas. Resuelto casos de ovnis por el Pentágono. Algunos detalles al respecto en el video para hoy y mucha información. Así que los invitamos hasta el final del video. Muchísimas gracias a todos ustedes por la audiencia y aquí está el contexto de las noticias para hoy. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Hola, saludo cordial para todos. China se ha pronunciado en las últimas horas sobre el discurso que ha pronunciado el líder eslavo sobre el riesgo que existe que se pueda dar una escalada nuclear. Así se refirió el gobierno de China en las últimas horas. China y Rusia han avanzado en sus vínculos bajo el principio de no alineamiento no confrontación y de no atacar a terceros con el propósito de promover el desarrollo de ambos países. Y en las últimas horas desde el parlamento ruso han enviado nuevas advertencias al norte, estoy refiriéndome a Leonid Stutnik que ha dicho en sus redes sociales que los líderes de Washington y Bruselas deben ser conscientes que una mayor escalada de la situación podría llevar a una catástrofe universal, esto lo han dicho desde la Duma rusa. Y atención que el de Washington Post dice que Putin exige que lo escuchemos y están pidiendo que el norte debería de escucharlo y deberían de tomarlo en cuenta. Desde el Financial Times en las últimas horas están catalogando el discurso del mandatario Lavo como conciliador y menos amenazante que los anteriores concluyendo que es un llamado al respeto mutuo y en lugar de lanzar amenazas. En las últimas horas, mucha atención, hace eco diarios internacionales sobre el derribo de un Sub-24 de la AFU por parte de un caza ruso MiG-31BM con un potente misil de crucero. Todo indica, según la información de los editores militares, el caza de las fuerzas aeroespaciales rusas. Contra el avión bombardero supersónico de primera línea, Sub-24M utilizó el misil de crucero aire-aire, siendo el primer caso del uso del MiG-31BM en combate aéreo de largo alcance, incluyendo el uso de los misiles de crucero R-37. M, o los más conocidos en el ámbito militar como los RBBD. la información habría sido entregada y confirmada por el Ministerio de la Defensa de la Federación del o. Según los expertos, el MiG-31BM detectó el objetivo a una gran distancia, permitiendo y asegurando que el lanzamiento fuera preciso para impactar en el blanco, según la información que ha sido entregada a los medios locales por parte del Ministerio de la Defensa de la Se habla que la velocidad alcanzada por el misil r 37 m es de 398 kilómetros lo que el avión, al alcanzar una velocidad de 7.350 kilómetros por hora permite cubrir la distancia del objetivo en, en tan solo tres minutos y en medio de las tensiones entre la federación y el país del norte por las sospechas de la utilización de una bomba sucia en territorio ucraniano. Medios internacionales le dan despliegue a la información desde el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y tiene que ver con la autorización por parte del Pentágono para acceder a la fabricación de misiles de crucero hipersónico y misiles de crucero táctico con motor ram conocido como el martillo de Thor, un arma de bajo costo y gran alcance diseñada para enfrentar a los eslavos y al ejército de Xi Jinping en un terreno de batalla. Según la información que está siendo entregada por el Pentágono, los ensayos de los misiles han tenido lugar en una base de la NASA en Virginia, Estados Unidos, y según la información que está en entregando el medio occidental cnn así lo está dando a conocer el funcionario del departamento de la defensa este artículo dice que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos recientemente han realizado ensayos con más de una decena de armas con componentes hipersónicos con el fin de recabar datos que permitan desarrollar este tipo de armamentos del que Rusia ya está un paso más adelante. Se trataría de un segundo ensayo del país del norte con el plan de ampliar las capacidades armamentísticas en tierra y mar. Se habla que ante el adelanto por parte de China y Rusia en el tema de armas hipersónicas. Ahora la prioridad del Pentágono es poder acceder a las investigaciones para poder fabricar armas hipersónicas competitivas y a nivel de sus adversarios. Pues los ensayos que han realizado desde el país, el gigante asiático y la Federación Rusa han tenido éxito en la ejecución de estas armas. El Pentágono ha publicado una nueva estrategia de defensa nacional. Según dice el documento del Norte para la década del 2030, Estados Unidos se enfrentará por primera vez en su historia a dos grandes potencias nucleares como competidores estratégicos y como adversarios, mientras que el país de Putin representa una aguda... El país de Xi Jinping representa una potencial amenaza para las próximas décadas para Estados Unidos. En este documento varía en el tema de la doctrina nuclear para el norte. A diferencia de la doctrina que tienen los Sedavos de utilizar estas armas en el caso de una amenaza para su país, el documento dice que podrían ser utilizados para una amenaza no nuclear. Sumado a que político recientemente lo vimos a conocer hace pocas horas en nuestro contenido anterior, Washington ha decidido acelerar el traslado de bombas termonucleares a bases europeas a finales de este año, mientras que se siguen llevando a cabo los ejercicios de disociación nuclear desde la OTAN. Y vamos a avanzar con más información por parte del Ministerio de la Defensa de dava que ha hecho anuncios importantes en las últimas horas, porque el jefe de la cartera de la defensa de Rusia ha dicho que la movilización parcial en el país prácticamente ha finalizado. La información es que ya han enviado 80.000 militares que están listos para el frente de batalla y hay 228.000 en entrenamiento, así lo afirmó el ministro de la defensa de Rusia, Sergei Shoigu, durante su encuentro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Shoigu precisó que el objetivo son 300.000 movilizados y se han cumplido, y no está previsto ningún otro objetivo de movilización, Choygu detalló que en los campos de entrenamientos hay unos 218 mil movilizados, mejorando su formación, mientras que otros 82 mil ya fueron enviados a la zona de operación especial militar rusa. Actualmente 218 mil personas están mejorando su formación como parte de las cuadrillas y equipos. Tras completar su formación, 82 mil hombres han sido desplegados en la zona de operación militar, de los cuales más de 41 operan como parte de unidades, informó Choigu a Putin. Además, señaló que resolviera los problemas que surgieron durante la fase inicial de la movilización parcial con respecto a los suministros y subsidios para los ciudadanos reclutados. El ministro precisó también que a partir de ahora el reclutamiento continuará solamente entre voluntarios y los candidatos para el servicio contractual y que los que participan en el conflicto recibirán estatus de veterano y paquetes adecuados de prestaciones sociales. Y en las últimas horas se ha conocido la respuesta por parte del gobierno del norte que preside Joe Biden respecto a la advertencia emitida por los eslavos sobre la intención de ser derribados los satélites de Starlink del multimillonario Elon Musk. Si se comprueba que envían información a las fuerzas de la AFU, advertencia que fue entregada por Rusia ante las Naciones Unidas. El portavoz de la defensa John Kirby le lanzó una advertencia a Putin respecto a si llegan a ser tocados los satélites de Starlink en el norte de Ucrania. Van a responder de una manera adecuada, según expresa el funcionario del gobierno norteamericano. Cito las palabras de Kirby Cualquier ataque a la infraestructura del país del norte desencadenaría una respuesta adecuada y de la manera adecuada. Y esto afirmó Kirby que el gobierno que representa va a seguir utilizando sus fondos y ojo, dice que harán que Rusia rinda cuenta si ocurre un ataque de este tipo Fueron las declaraciones que ha expresado el portavoz de la defensa en Norteamérica hasta la hora que estamos grabando el video. No ha habido respuesta por parte del Kremlin para John Kirby y escuchen porque desde el comandante de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia que asumió el mando de la operación especial, se han propinado duros reveses para las fuerzas de Zelensky en Ucrania, les habló de el general Armagedón. La remetida aérea ha sido incesante por parte de la Federación al Territorio Ucraniano. Recientemente se ha hablado por parte del presidente de Ucrania sobre los fuertes ataques en los cielos de Ucrania por parte de los soldados, aduciendo que las fuerzas que defienden su territorio han derribado 23 drones enemigos. Por dos días, доби más de 30 drones, defensores de nuestro не no permitieron de los enemigos de los 23 de los enemigos. también habló en las últimas horas de los que han realizado la Federación de territorio ucraniano. En este periodo, Rusia realizó y más de Pero nosotros Vamos a construir más. Yo agradezco a los guardos de nuestro cielo. También agradezco a todos los que se unieron a la recaudación de fondos para los cazadores. Se ha conocido que persisten los cortes de agua, electricidad en un 90% de la capital en Kiev y desde los asesores del gobierno han pedido a la población calma y que hay que estar preparados porque la situación entre los eslavos y la AFU pueden tomar niveles impensables y el invierno va a ser muy duro y sin energía prácticamente por los ataques perpetrados por Rusia a las centrales eléctricas de casi todo el país por medio de los drones no tripulados. Algunos expertos saludan que muchas de las explosiones que están teniendo lugar en el territorio no han podido ser repelidas por los sistemas de la defensa aérea y es esto supone una grave y delicada situación para el invierno que se avecina. Se ha conocido que las fuerzas rusas liquidaron una estación de telecomunicaciones del gobierno en Odessa y tres estaciones de contrabaterías que fueron alcanzadas. Zeninsky lanzó esta dura advertencia a los eslavos en las últimas horas. Muchísima atención porque se ha conocido que en las últimas horas Militares de la AFU han capturado a militares rusos en el terreno de batalla al parecer el lugar donde fueron capturados sería en la región de Belgorod. De otro lado se sabe que los drones de la AFU atacaron Crimea en las últimas horas, según los datos disponibles para los periodistas de Avia.pro se sabe que en las últimas horas en la península de Crimea estuvo bajo una fuerte arremetida por parte de los vehículos aéreos no tripulados de Zelensky y tal parece, eh, según Avia.pro dice que se llevaron a cabo desde el mar como resultado de lo cual los barcos de la flota del Mar Negro del armado de eslava, fueron obligados a repelerlos con su sistema de defensa aérea por el momento se sabe que el ataque se realizó en el área de la bahía de Sebastopol según los residentes locales, entre otras noticias se sabe que el ejército ruso tomó el control de toda la parte nororiental de la región de Kharkiv, controlan toda la parte del noreste de esta región a pesar de las declaraciones del ejército ucraniano de que la región de Kharkiv está bajo el control total de las fuerzas de la AFU tal parece que esto cambió en las últimas horas ya que una parte importante del territorio de la región está siendo controlada por los eslavos lo cual está documentado. Por el momento se sabe que todo el territorio de Kharkiv, ubicado al norte y en el asentamiento de Bureznaya, están controlados por las tropas eslavas. La grabación corresponde al ejército ruso que confirma completamente los datos y que indican que las fuerzas de AFU fueron expulsadas de Bureznaya y hasta ahora no tienen el control de la frontera de las regiones de Kharkiv y Belgorod. Se habla que las aldeas de Buresnaya, Peskiv, Vognavovskoye... Gracobo, Berestoboye, Beliki, Vizelok, Novoe, y otros asentamientos están bajo el control del ejército ruso. Para los expertos, esto dificulta el desarrollo de la ofensiva de las Fuerzas Armadas con su contraofensiva de la AFU. En la madrugada de este sábado, la AFU lanzó un ataque masivo contra buques militares de la flota rusa del Mar Negro y embarcaciones civiles que están anclados en el puerto de la ciudad de Sebastopol, según el Ministerio de la Defensa de Rusia. Desde la institución han dicho que los drones aéreos y los vehículos marítimos utilizados por la AFU en el ataque fueron destruidos. Asimismo, el organismo admitió que Dragaminas, Iván Golubets y la barrera de la bahía de Buxnaya sufrieron daños menores. Denunciaron que el objeto de esta arremetida es dañar la seguridad del corredor humanitario para la evacuación de los productos agrícolas de los puertos ucranianos en el marco del Acuerdo del Gran. La cartera de la defensa precisó que esta arremetida y la capacitación de los soldados de la 73 ABA de Centros Especiales de Operaciones se llevaron a cabo bajo la jefatura de los especialistas británicos que se encuentran en la región de la ciudad de Ochakov, región ucraniana de Nikolayev. Desde Moscú aseguran que los mismos especialistas de la Marina Británica que ayudaron a preparar este ataque en Sebastopol estarían involucrados en los atentados contra los gasoductos del Nord Stream. En particular, se apunta en la planificación de suministros y la activación de explosiones. Por su parte, el Ministerio de la Defensa del Reino Unido rechazó categóricamente las acusaciones y las tachó de falsas las declaraciones que según desde Londres describen como una historia inventada mientras tanto la portavoz de la cancillería rusa María Sajarova señaló que Moscú planea llevar ante el Consejo de Seguridad de la ONU la cuestión de esta arremetida perpetrados en los mares negros y bálticos incluida la involucración británica con el Nord Stream en las últimas horas se ha conocido que Corea del Norte ha lanzado la mañana de este viernes dos misiles balísticos de corto alcance hacia el mar de Japón, informó la agencia de noticias Yonhap, citando el estado mayor conjunto surcoreano. Concretamente, se habla que los lanzamientos se hicieron desde el área de Totskong, en la provincia de Gangwon entre las 11:59 y, y 12:18, hora local. Asimismo, se informó que los misiles volaron a unos 230 kilómetros con apogeos de unos 24 kilómetros. Según el comunicado, mientras reforzamos nuestra supervisión y vigilancia, nuestro ejército mantiene una actitud de preparación total en estrecha cooperación con el norte, reza el comunicado del de ejército conjunto enviado a la prensa. El proyectil cayó fuera de la zona económica exclusiva de Japón, reportó la agencia de noticias Kyodo. Muchísima atención porque hay un rifirrafe entre Francia, Alemania y los Estados Unidos por competencia desleal. Según el medio, los políticos consideraron que la Unión Europea debe tomar medidas y Washington insiste en aplicar la ley en su forma actual. El plan de Washington propone recortes fiscales y beneficios para las empresas que abran en Estados Unidos en general. Anima a comprar productos norteamericanos, entre otras cosas, ocuparse de la venta de coches eléctricos. Algo que está irritando especialmente a las empresas automovilísticas del bloque, Se Señala político. Asimismo, escuchen bien este dato. Scholz y Macron han dicho que, tras una reunión en París, que si Estados Unidos persiste en aplicar la ley del detrimento de la industria europea de la Unión Europea, tendrán que devolver el golpe. Se trata de contramedidas contra el proteccionismo norteamericano, es decir, subvencionar a las empresas europeas dentro del mismo bloque. Recientemente, Blomberg reportó que las relaciones entre estas dos naciones europeas, Francia y Alemania, se han enfriado por diversas cuestiones. La energía, el proyecto conjunto de la defensa, la existencia de sistemas políticos diferentes y la divergencia de carácter entre los mandatarios. Y mucha atención porque en las últimas horas el Pentágono afirma haber bueno, resuelto alguna serie de avistamientos de OVNIs. Estados Unidos puso en marcha una investigación después de que un informe revelara el año pasado que el personal militar había presenciado 154 OVNIs desde el 2004. La información que dice... Blomberg es que la mayor parte de los objetos voladores no identificados observados en Norteamérica en los últimos años provienen probablemente de basura aérea o de aviones de vigilancia extranjeros como los drones chinos, reportó este viernes de New York Times, remitiéndose a funcionarios norteamericanos que están al tanto del asunto. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos y el Pentágono pusieron en marcha una investigación después de que un informe revelara el año pasado que el personal militar había observado 144 ovnis desde el año 2004. Así, los oficiales llegaron a la conclusión de que no hay ninguna evidencia de que se trate de objetos extraterrestres, según los informantes, la mayoría de objetos voladores no identificados resultaron ser basura aérea, como globos o aviones de inteligencia. El portavoz del Departamento de la Defensa de Estados Unidos, Sean Gold subrayó que en muchos casos los fenómenos observados se clasifican como no identificados simplemente porque los sensores no pudieron recoger suficiente información para hacer una atribución positiva. Estamos trabajando para mitigar estas carencias en el futuro y asegurarnos de que disponemos de datos suficientes para nuestro análisis señaló, sin embargo, varios avistamientos de ovnis todavía siguen sin ser resueltos. En 2021, lo único que pudieron concluir los expertos es que la mayoría de los casos se trataron de objetos físicos, ya que fueron registrados por sensores o radares infrarrojos y electroópticos, además de la percepción visual. Sin embargo, no lograron determinar la naturaleza de los fenómenos, según reza el informe.